Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, chicos. Bueno, hoy tenemos un video bastante, bastante cortito en el cual voy a estar informando. Antes que nada les voy a decir que está el Round Panzer, la pala, para que lo puedan comprar en la... En el calendario de adviento de las de dentro del juego. Pero, lo más importante de todo es que lo... Mira, ¿cuánto vale? 6700 7... de oro. Bueno, eh... Lo que sí es eh, el objetivo del video principal. Objetivo, objetivo. No. Objeto 274A, vamos a estar sorteándolo, chicos. Vamos a sortear el objeto 274A, puede ser tuyo, puede ser tuyo si eh, si tenés la suerte de salir elegido bien en el sorteo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, es un procedimiento habitual que hago en el canal y es bastante bastante sencillo. ¿Qué tenés que hacer? Abajo, en los comentarios de este video que estoy subiendo, me tenés que poner tu nick correcto de World of Tanks. like a este video, ya con eso estás participando. Like y nick abajo en los comentarios, chicos. Eh, y puede ser eh, uno de los ganadores de este objeto 274, que ya le hice un video. Seguramente voy a estar dejando la tarjetita por ahí, el análisis, eh, para que lo vean. Pero es un, es un buen tanque, niña general. Es un muy buen tanque para que lo tengas en tu garaje. Así que, nada, qué más fácil encima que tenerla. Dejas el nick, dejas like y ya con eso estás participando, brother. Es hiper, hiper sencillo. ¿Cuándo va a ser el día del sorteo? Te estarás preguntando también. Bueno, hoy es 3 de diciembre. Son las 15.40. Así que creo que una buena fecha para hacer el sorteo va a ser el día domingo. 6 de diciembre bien el domingo 6 de diciembre vamos a estar sorteando el vehículo de qué forma seguramente voy a estar haciendo eh, subiendo un videíto bien como hacemos habitualmente en la página de sorteados y lo voy a sortear voy a sacar tres seguramente el primero va a ser el que el que gane el vehículo con dos suplentes por si las moscas que no está que no lo contacto que no lo vos no, eh, no sé qué lo que pase eh, Pasaré el segundo le, le mando un mensaje privado lo contacto por donde pueda eh, y ya con eso Si no, pasaré el tercero Y si no, bueno, no sé, que sea lo que Dios quiera Si no, lo vuelvo a sortear, pero por lo general no pasa Con tres yo creo que estamos bastante, bastante bien Así que bueno chicos, ya saben Abajo en eh, la, En los comentarios de este video Me dejas tu nick bien escrito, por favor, por el amor escrito, por el amor escrito, no, por el amor de Cristo por el amor de Cristo, déjamelo bien bien escrito, así te puedo ubicar y mandarte un mensajito privado para que es más, no está de más, si me querés dejar tu Discord o alguna otra cosa de contacto, eh, es un golazo porque a veces eh, están en mi servidor de Discord, por las dudas, abajo también tienen mi servidor de Discord, métanse en el servidor por si las moscas, porque si no lo busco por un lado, lo busco por el otro así que, nunca viene, viene mal, así que bueno chicos, un saludo gigante muchas gracias, no se olviden Nick y like en el video Y el sorteo es el domingo 6 de diciembre pesos Cuídense, chau chau